Vamos a empezar con el elemento fundamental que define eh, qué tan rápida va a ser una computadora por sí mismo. Es el procesador o CPU, que es más o menos lo mismo. Cuando escuches hablar de procesador, microprocesador o CPU, vas a estar escuchando hablar del cerebro del ordenador. Por lo tanto, es muy importante que este cerebro sea rápido y tenga varios espacios de trabajo. Entonces, primero que nada, ¿qué marca es mejor? Bueno, acá vamos a ver que la marca está relacionada con la tecnología. Acá hay dos marcas que son las que se llevan toda la clientela en el mercado, pero una de esas dos es una marca que viene creciendo desde hace muchos años y que ya rebasó los estándares eh, que había impuesto su competidora. Estamos hablando de AMD e Intel IBM, que es lo mismo. Intel e IBM son lo mismo. Por un lado está AMD, por otro lado está Intel IBM. ¿Que los procesadores i3, i5, i7, i9 y los que desarrolla Intel son buenos procesadores? Sí, es verdad, pero ya no son los mejores. Hay que prestar atención a que la tecnología es, una, es un espacio en donde todo cambia muy vertiginosamente y dentro de todo el espacio tecnológico, la informática es una ciencia muy joven que cambia a pasos agigantados. evoluciona igual que la computación. Entonces, eh, en este caso, tenemos que tratar de despojarnos de nuestras creencias infundadas y pensar en qué nos conviene más. ¿Qué nos conviene más en este momento? AMD, no Intel ni IBM. ¿Por qué? Porque AMD tiene mejores procesadores, simplemente por eso. Y además porque son más baratos. Es mejor y es más barato. ¿Está bien? Así que yo te voy a recomendar AMD. En el único momento del video en que me vas a escuchar hablando de marcas, va a ser ahora justamente. En el resto del video vas a ver que las marcas no importan.